Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 96 La salvación procede de mi único ser Aunque eres un solo ser en mayúsculas te percibes a ti mismo como si fueses dos bueno y malo, lleno de amor y lleno de odio, mente y cuerpo esta sensación de estar dividido en dos estados opuestos da lugar a un constante y agudo conflicto y conduce a desesperados intentos de reconciliar los aspectos contradictorios de esta autopercepción. Has buscado muchas de estas soluciones reconciliatorias, pero ninguna de ellas te ha dado resultado. Los opuestos que percibes en ti jamás serán compatibles. Tan solo uno de ellos existe. Si has de salvarte, tienes que aceptar el hecho de que por mucho que lo intentes, la verdad y lo ilusorio no pueden reconciliarse. Independientemente de los medios que utilices o de dónde percibas el problema. Hasta que no aceptes esto, irás en pos de un sinnúmero de metas irrealizables, desperdiciarás el tiempo, tus esfuerzos serán en vano, fluctuarás entre la esperanza y la duda, y cada intento será tan fútil como el anterior y tan inútil como sin duda alguna habrá de ser el siguiente. Los problemas que no tienen sentido no se pueden resolver dentro del marco en que se han planteado. Dos seres en conflicto supone una condición que no se puede resolver y no puede haber tampoco un punto de encuentro entre el bien y el mal. El ser que tú fabricaste jamás podrá ser tu ser en mayúsculas, ni tampoco puede tu ser en mayúsculas dividirse en dos y seguir siendo lo que es, y lo que no puede sino ser eternamente. Una mente y un cuerpo, no pueden ambos coexistir. No trates de reconciliarlos, pues cada uno de ellos niega que el otro sea real. Si eres lo físico, tu mente desaparece del concepto que tienes de ti mismo, pues no tiene un lugar en el que realmente pueda ser parte de ti. Si eres espíritu, el cuerpo es entonces el que no tiene ningún sentido en tu realidad. La mente es el medio del que el espíritu se vale para expresarse a sí mismo, y la mente que sirve al espíritu está en paz y llena de gozo. Deriva su poder del espíritu y desempeña gustosamente su función aquí. La mente puede, por otro lado, verse también a sí misma como divorciada del espíritu y percibirse como dentro de un cuerpo, al que confunde consigo misma. Sin su función, pues, no tiene paz, y la felicidad se vuelve algo ajeno a su pensamiento. Mas una mente separada del espíritu no puede pensar. Ha negado la fuente de su fortaleza y se considera a sí misma desvalida, limitada y débil. Desasociada ahora de su función, cree estar sola y separada, atacada por ejércitos que se organizan contra ella. Cree a sí mismo estar oculta en la frágil estructura del cuerpo. Ahora, tiene que reconciliar lo que es diferente con lo que es lo mismo, pues para eso es para lo que piensa que es. No pierdas más tiempo en esto. ¿Quién puede resolver los insensatos conflictos que los sueños presentan? ¿Qué significado podría tener en verdad su resolución? ¿Qué objeto tendría? ¿De qué serviría? La salvación no puede hacer que las ilusiones sean reales, ni tampoco resolver un problema que no existe. Tal vez albergas la esperanza de que puede. Pero, ¿querrías que el plan de Dios para la liberación de su amado Hijo le causase dolor a éste y además no lo liberase? Tu ser aún conserva sus pensamientos los cuales permanecen dentro de tu mente y en la mente de Dios. El Espíritu Santo conserva la salvación en tu mente y le ofrece el camino de la paz. La salvación es un pensamiento que compartes con Dios, porque su voz lo aceptó por ti y respondió en tu nombre que se había consumado. De esta manera, la salvación está salvaguardada, entre los pensamientos que tu ser, en mayúsculas, aprecia y abriga por ti con amor. Hoy intentaremos localizar este pensamiento, cuya presencia en tu mente está garantizada por aquel que te habla desde tu único ser. Nuestras prácticas de cinco minutos cada hora estarán dedicadas a buscar este ser en tu mente. La salvación procede de él, a través de Aquel que es el puente entre tu mente y Él. Espera pacientemente y deja que Él te hable acerca de tu ser en mayúsculas y de lo que tu mente puede hacer una vez que haya sido restituida a éste y se encuentre libre para servir su voluntad. Comienza diciendo lo siguiente, La salvación procede de mi único ser. Sus pensamientos están a mi disposición. Luego, busca sus pensamientos y reclámalos como tuyos. Son tus pensamientos reales, los cuales has negado mientras dejabas que tu mente vagase por un mundo de sueños en busca de ilusiones que los sustituyesen. He aquí tus pensamientos, los únicos que tienes la salvación se encuentra entre ellos. Állala allí. Si tienes éxito, los pensamientos que se te ocurran te dirán que te has salvado y que tu mente ha encontrado la función que procuró perder. Tu ser en mayúsculas le dará la bienvenida y la colmará de paz. Una vez que su fortaleza haya sido restaurada, tu mente podrá fluir de nuevo desde su espíritu al espíritu de todas las cosas creadas por el espíritu en mayúsculas, a semejanza de sí mismo. Tu mente bendecirá todas las cosas. Una vez que la confusión haya cesado, quedarás restaurado, pues habrás hallado tu ser. Tu ser sabe que hoy no puedes fracasar, Tal vez tu mente siga dudándolo por un rato, pero no te dejes desanimar por ello. Tu ser conservará para ti la dicha que experimenta y gozarás de ella con plena conciencia. Cada vez que dedicas cinco minutos de cada hora a buscar a aquel que une a tu mente con tu ser en mayúsculas, le ofreces un tesoro adicional para que lo salvaguarde para ti. Cada vez que le dices hoy a tú agitadamente que tu salvación procede de tu único ser, añades otro tesoro más a tu creciente almacén, y éste se le da en su totalidad a todo aquel que lo pida y acepte el regalo. Piensa, pues, cuánto se te está dando este día para que lo des de manera que se te pueda dar a ti. Y David nos dice, Hoy abrimos nuestros corazones a Dios, sin miedo a la curación, sin miedo a la expiación, y sin miedo a la redención. Hoy ya no temeremos al Espíritu Santo, la voz que habla por Dios y nos guía a la calma, a la tranquila serenidad que es nuestro ser natural. Hoy damos paso al amor. Ya no protegeremos el juicio y el caos. No defenderemos un estado mental desordenado. Hoy no tendremos miedo del amor. Ya no nos someteremos a una búsqueda frenética de objetivos y metas sin sentido situaciones sin sentido, ambiciones sin sentido. En cambio, nos relajamos y nos hundimos profundamente en la quietud que es nuestra mente santa. Hoy amaremos fácilmente y liberaremos la imposibilidad del odio y del ataque. Hoy se nos llama a regresar al hogar. Abrimos nuestros corazones para encontrarnos con Dios y reconocer nuestro ser, tal como Dios nos creó. No buscaremos la salvación fuera de nuestra mente. Hoy nos recordamos una y otra vez. La salvación procede de mi único ser. No puedo encontrar mi salvación en los opuestos. No puedo encontrar la salvación en el conflicto. Paz a mi mente. Hoy la salvación procede de mi único ser. Amén.